Como cada jueves, a nuestro compañero, amigo y hermano, Ramón Antiguo Brito en Política a otro nivel. Señor, saludo. Qué bueno que sigue estando con nosotros. <risa> Buenos días, jóvenes. <risa> eh, semana lluviosa entera. No decimos... Que, que ya que, que estamos hartos, pero la verdad que hay <risa> Ayer dijo ¿Sí? Vito que, que seguramente iba a pasar todo diciembre así. <risa> yo digo, eh, las mañanas agradables sí, por la temperatura como ha cambiado antiguo en comparación. No, y si usted anda con, con un, un paraguas no hay problema, pero. Sí. <risa> no Pero hay algo eh, peligroso y es que en el frío, el frío es un. Eh, el, en el frío se incuba el virus. Ah, bueno, el sí. virus lo combate el calor. Entonces, en Navidad, los teteos, la juntadera y un ambiente frío, un clima frío, es un con la ¿no? necesidad, se, con la necesidad de seguir usando esto, con Onicron. Eh. Uh -huh. la, hoy sí, escuchaba sí, onicron, que, esta mañana escuchaba que aquí ya hay declaradas tres de las cepas, o las etapas estas del de desarrollo del virus. Entonces eso pudiera ser peligroso. Eh, pero y que, y que como el, no, podemos des, eh, no podemos pedirle a Dios que nos quite o nos dé, ¿m? y es imposible eso, entonces lo que tenemos que decir es ajustémonos a las circunstancias, al momento en que estamos viviendo. Mucho frío, Exacto. mucho COVID. No bajar el peligro. nivel de alerta. Claro. Poca juntadera, poco teteo, usa mascarilla y tratamiento social. Eso es prevención. Es. Entonces Leonel se presume presidente. Leonel... Eh, Antigua, ¿cómo usted van <risa> el titular de este...? De Su titular es eh, eh, como si yo fuera periodista, como sí, me sí, sí, los sí, periodistas. Sí, sí. <risa> eh, que, que lleno de expectativas. Sí, sí, sí. Explíquenos eso de que Leonel se presume presidente, pero Luis Abinader le, le puso sombra en la, en la no, carretera. Sé de que el, eh, Abinader, eh, Leonel... El, Leonel está hecho para ser presidente, entiende él. Ya fue fue tres veces presidente de la República Dominicana, los hechos están ahí eh, se, sal, eh, se renunció de su partido, dividió su partido, el partido que lo llevó tres veces al poder eh, Porque entendió que ahí no podía seguir siendo candidato a la presidencial Y que desde ahí, por vía de consecuencia, no podía catapultarse como presidente en el, en el, en el futuro eh, optó mejor por irse, eh, llega al partido, a, al fupa, a la FUPA, como le dicen, le pone el nombre del completo, de presidente, Leonel LFP, Leonel Fernández presidente, que es la fuerza del pueblo en su momento. ¿Qué combinación? Eh, <risas> sí, LFP, Leonel presidente, eh, Leonel Fernández presidente, pero después de manera estratégica y Mercadológica entienden que esa L eh, pudiera insinuar demasiado eh, culto a la personalidad. Esa pres presunción que él tiene. de, de presidente. Tiene, Entonces, de presidente. inmediatamente se, eh, insta, se instaura como el candidato presidencial automático. Sí, Nadie bien. en la FUPA se atreve a decir que yo apiro, eso no es posible. Ni, ni, ni el candidato del, de, de la Fuerza del Pueblo o los candidatos de la Fuerza del Pueblo que son de los engendradores de ese proyecto, se atreven a decir que a O sea, la fuerza del pueblo, la, la, la, el grupo, este el, el, el partido de, de, de, de los vinchos, como le decimos, la fuerza del pueblo, eh, se desintegró porque no puede haber, no pero, puede haber candidato pero, y nadie que se una a la FUPA puede ser, puede a, a ser, fupu, fupu. al FUPU, puede fue, fue, puede ser candidato. Pero eso es tanto así que una de las razones que llevaron a que se volvió un etcétera el PLD es precisamente cuando él no puede ser candid como claro, candidato. candidato. En partidas, Entonces, ¿no? eh, él está tanto así que Leonel en el 2012 pudo haber sido el secretario general de la OEA, el secretario general de, de un organismo o el una, presidente de un organismo internacional. Mundial. Así era que se perfilaba. Mundial. O sea, oh, claro. Y, lo, y, se, y, le, y le casi le tocaba, lo podía obtener con aplauso, con peticiones de la gente, de los, de los mismos organismos, porque estaba en el momento de eso. Convertirse en un Bill Clinton o los expresidentes de Estados Unidos, que se convierten en asesores, consultores de instituciones privadas e internacionales y mundiales, a Leonel optó por seguir siendo candidato a la presidencia. Y qué bueno que todas las posibilidades están dadas para que ya de ahí para allá dejemos Leon de tener eh, e, e, este sobrehombre único eh, en el país, con <ríe> calidad de dirigir el país. Leonel se presume presidente. Y la sombra. Entonces, Leonel inclusive se unifica, se, se adhiere al Partido Revolucionario Moderno en la candidatura de Luis Abinader apoyando a Luis abinader con la intención de facilitar el triunfo del PRM y la derrota del PLD, porque ahí no lo dejaron ser presidente. Uh -huh. Pero, de cara al futuro, es imposible que Leonel vuelva y apoye a Luis Abinader, o que Luis Abinader, es imposible que Luis Abinader apoye a Leonel. De forma que Leonel ha comenzado a entender, comenzó a entender, que no había forma de seguir apoyando al, al Partido Revolucionario Moderno, y comienzan a tirar alguna chinita como de que no saben gobernar. Es, una, es un eslogan de, de, de la FUPU. Eh, Leonel es el que puede dirigir el país. Eh, la FUPU va creciendo. La FUPU va a sí. desbaratar el PLD para, para, para convertirse ha, en el partido ha, ha de crecido, gobierno. Ha crecido tanto que hay una comisión de la FUPU ante la Junta Central Electoral a llevar la documentación de, de alrededor de casi un millón de miembros tiene la ¿Qué FUPU. Tiene. Bueno, los mismos dos millones que tenía eh, Félix Bautista bueno, no, en dos oportunidades para, en el 2008 y en el 2012 que lo llevaban en, un carri, en dos carritos de, del supermercado. Para no exagerar, unos 657 mil eh, miembros tiene la FUPA y fue a depositar la documentación eh, ante la Junta Central Entonces, Electoral. Leonel, en ese aire de, de, de, de entender que es presidente, ya él 13. se hace presidente, ya él se siente presidente por lo que él llama los desaciertos de Luis Abinader en su gobierno y comienza a enfrentar a quien, le, l, a quien lo recibió para él poder salirse del lo, eh, para él poder derrotar contribuir a la derrota del PLD que es el PRM y comienza a tener algunos choques ya al, a, y algunas críticas al gobierno de Luis Abinader y entonces Luis Abinader porque eh, ironía para que todo hagamos que funcione lo político el asesor Político En materia de, de, de estrategia política De Luis Abinader, el asesor De ocho años de, Luis de, de Leonel Fernández Mauricio Corbachoa, creo Algo así mm. se llama, él mismo Entonces han venido, la única forma de, de, de, de retener a Leonel Y mandarle el mensaje de que Oye, espérate Tú no eres el inmaculado Tú no eres el único que puede, reso que puede resolver esto Y como Luis la hace dos semanas fue eh, declarado, de acuerdo a una, a una modificación a los estatutos del Partido Social Moderno, Luis se puede reelegir. Uh -huh. Eso fue la semana anterior. En la semana pasada, entonces, sale lo, del, lo de la cancelación, resinción del contrato del peaje Sombra. Y ahí es que está la relación. Sí. Mientras Leonel se cree que ya es presidente y que puede enfrentar a Luis Abinader. Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno, el gobierno, viene y le saca la, una de las... La, fue de, su de, gobierno. Sí, una de las peores obras, eh, eh, o, o, o de las más grandes en materia de corrupción del gobierno y casi de Y mismo del, fue exhibida como Fernández. una majestuosidad sí, claro. ¿no? fuera de ser. Entonces, eh, quiso decir la fupa, el fupu, la fupu, acá es yo, la fuese el Pueblo, que, que fue en el gobierno de Hipólito, sí fue firmado en el gobierno de Hipólito, pero la estructuración mafiosa, el, corrupta, le dio, fue en el gobierno de le Leonel. Quien le dio continuidad a eso fue... Ah, y el, quien no, el, no se sentó el, el, a el, negociar para terminar no. ese caso a tiempo. La antigua, pero algunos peledeístas, estamos hablando de la gente de Danilo, de toda esa gente, dicen que a nivel nacional se está tramando, se está trabajando sí. una estrategia. En la que podrían este, unir fuerza, la fuerza del pueblo y el PLD para eh, cerrar el camino a Luis Abinader, Abinader para el 24. ¿Usted qué opina de eso? ¿Será eso? Eh, no. Si te ¿Tendrá da, esa posibilidad? Si te das cuenta, la eh, esta, eh, todo estos trabajo que está haciendo el Ministerio Público, con esto la cantidad de funcionarios del gobierno de, de, Luisa, de Danilo Medina, hacen <coughs> imposible. Porque, que, se, que se unifiquen el PLD y, y la fuerza del pueblo En el entendido de que la mayoría de las informaciones primarias Que surgen del gobierno de, para, para encauzar, enjuiciar a los funcionarios de, del gobierno de Danilo Nacen apoyados en la, en la gente de Leonel Fernández Recuerda que ese ministerio público eh, lo nombró en su, en su estructura en sí quien lo estructuró fue Leonel Fernández. Y ahí, antiguo, no hay Entonces, una relación. Entonces, ahí no hay... Eso no abre la, esa pregunta sin que tú que tienes, Nelly, no hable no las, las posibilidades de que eso pueda ser cierto. No, de que se, se unifiquen Leonel y, ¿qué podría, qué, el Leonel y Danilo. Leonel y el, Danilo. Leonel y el PLD. Bueno, sí, sí, para el final son ellos dos. <risa> si va si vale, eh, Leonel como presidente, ¿usted cree que el PLD lo apoyaría? Ahí es que está el, el, el asunto, porque... Con lo que ha hecho Danilo, uniéndose a, a, a Luis Abinader para derrotar a Danilo Leonel, y para... Leonel, Leonel, Leonel, y Luis. Leonel unir sí. la unificación, de, o sea, la unidad de, de, o el apoyo de Leonel a Luis pa, en contra de Danilo. Y las razones que obligaron a la división del PLD me hacen a mí entender que materialmente o humanamente es imposible... Aunque política nada es... Eh, sí, porque eh, recuerda que, que, usted está que, diciendo, se unifiquen, que usted está diciendo que momento. Leonel Fernández Reina se presume presidente, porque y él entonces, entiende según usted que, que él nació para ser presidente. Y entonces Danilo no va a cederle, lo, lo, lo lógico diría uno es, que es entender que Leonel, que Danilo, que Leonel es más garante de libertad de Danilo que Luis pero sucede que Danilo no cree en Leonel, pero matemáticamente que no cree en Leonel, entonces no, le da, no creo posible que Danilo le dé el apoyo a Leonel para que sea presidente, y Leonel si sea... se junta con Luis, si apoya a Luis es para que, para que Luis lo apoye a él, para la presidencia, si se apoya a Danilo es para que Danilo lo apoye a él a presidente, o sea, no, con la, que no con, con Leonel de no hay forma de, negociar, de crear no unidad. Una presidencia. No se puede, no se puede repetir lo que pasó eh, las elecciones haciendo, pasadas. Haciendo, no haciendo la similitud cuando Jorge Blanco que se apoya, que Jacobo, que, que, años, que, los años, ¿no? que los reformistas, que los reformistas, que yo me fui de este lado y quien te trancó fue a quien tú apoyaste en ese momento cuando fue gobierno. No se puede repetir la no, historia. lo que mm. sucede es que Leonel, le, Danilo entendía eso que quien lo podía meter preso a él era Leonel y prefirió apoyar a Gonzalo entendiendo que con Gonzalo él tenía sobre garantías y que esto que le está pasando no le iba a suceder porque él, él lo sabía él dijo varias veces que la corrupción era eh, natural casi el y en ejercicio. el caso de Leonel Fernández Ramón Antiguo Abrito que usted es a las sombras que ha puesto en la carretera eh, Leonel Fernández apoyó al partido revolucionario moderno para para troncharle el paso al PLD, para sacarlo del gobierno, y si pasara eso, esa, esa, esa, eso que yo acabo de decir, de que se repita la historia, por ejemplo, en esa, ese momento de Juárez Blanco, y esa Jacobo, situación que se dio, eh, Jacobo, eh. no sé si me doy a entender, en el caso de del, del Leonel Fernández en este momento, porque usted ha dicho que eh, Luis Abinader ha desempolvado ese casito de la peaje sombra. Eh, donde, sin lugar a duda, en algún momento tendrá. Ya muchas más que sacar, tendrá algunas tendrá ahí ser, guardadas. Tendrá pues mira, que mencionarse mira, el expresidente. Yo, yo había, perdón, había proyectado en mi eh, neófitos conocimiento, dice una amiga mía, <risa> <risa> con mi neófitos conocimiento, que para el 2022-23 la carga de, de casos judiciales eh, llevados de los gobiernos del PLD iba a ser contra los, pre, lo, los funcionarios de Leonel, creía yo de 22, mediado de 22 hacia el 23. ¿Creía? O ¿Sabía que, decía Por, que ya, usted no, cree no eso, ya. Con el enfrentamiento que quiso plantear Leonel contra Luis Abinader, Luis, Leonel adelantó, Leonel, Adel, eh, Luis Abinader adelantó la estrategia de disminuir la, el, el posible eh, crecimiento de Leonel Fernández. Luis Abinader, Adel, Leonel obligó a Luis a adelantar la estrategia dirigida a disminuir su avance por el enfrentamiento que presentó Leonel Fernández con Luis Abinader a destiempo. Porque es que ya Leonel se siente con, con la cancelación de funcionarios del gobierno de Luis, por el propio Luis. Leonel ya se creció y se pensó que ya había fracasado el gobierno del, PLD, del, del Partido Socialista Moderno. Bien, ayer Euclides Félix eh, hizo unas declaraciones con motivo de lo que es el 48 años del aniversario y él dice que el PLD va a enfrentar a los difamadores y a todos sus adversarios en el terreno que sea, pero que él reconoce que el partido está en crisis, pero sin embargo ellos están haciendo un trabajo significativo para revertir todo eso. Sí, eh, yo creo que sí que está haciendo un trabajo significativo. Eh, juramentaron en Santiago 6000 mil personas después que el gobierno está en derrota. Después que salieron del gobierno, después que están es un gesto todo de todo? agradecimiento, Yo a, no sé. verdad. Yo creo que, que como expectativa a los años, a los próximos <risa> años es muy bueno porque eh, tenemos dominicanos que, tan desprendidos, <risa> tan An desprendidos. Antigua finalmente y me llama la atención el, el título que usted le puso al tema y el hecho de ya como se está viendo que esa esa eso, esos amoríos del PRM o de Luis eh, con la FUPU, como que está llegando, llegó a sus términos. ¿Entiende Ramón Antiguo Abrito que en algún momento tendrán que llamar al expresidente Fernández también para que eh, aporte verdad a la situación eh, de anticorrupción que, está, que se está llevando a cabo en la República Dominicana, que sí, de lo que yo entiendo, le podría afectar afeitar ¿verdad? Eh, más la relación entre el PRM y Leonel Fernández. Es lo que te digo. Eh, yo pienso que Leonel Fernández, con esa prepotencia y esa aspiración desmedida de ser presidente de la República, adelantó la estrategia que ten, pudiera, tener, y pudiera tener el gobierno de Luis Abinader de, de cara al año 2022 23 Y se comenzó con el peaje sombra, porque oye, el, el peaje sombra va a salir peor que Odebrecht. Mm. Porque lo primero que es una estructuración local, interna. Es natural de nosotros Es de, de nosotros y nosotros Ay, no, no hay que buscar de papeles no, de, de oh, llamando, no hay que buscar lugar, Entonces, lugar. recuérdate que eh, son eh, Se dice que inclusive Antes de terminar esa carretera Ya el dinero de esa carretera Por el tema del narcotráfico Y la tiradera de droga En, en esas calles que se estaban abriendo En ese momento Recuperaron los colombianos ese, ese dinero Eso se habló en caso de Villa Arriba, que había gente que amanecía en los alrededores de, de, de, de, esa, de esa carretera que se estaba haciendo ahí, y de Yuna, esperando que cayeran eh, pacas, como ellos le llaman, creo, o fundas. Entonces, es demasiado dinero que el que se invirtió ahí. Ellos son 30 años, y la estructuración de eso es para que establecieron que iban a pasar... 1200 carros, vehículos los fines de semana por el peaje por ese, por esa carretera, 1200 vehículos los fines de semana, no pasan 300 por fin de semana entonces ¿Oye? los otros, la diferencia ¿No tiene costo? que pagarla el claro, Estado claro. Dominicano entonces, es lo que te digo, por eso digo un Leonel Fernández que se cree presidente, se presume presidente Luis Abinader le puso le, le, lo paralizó con la sombra de la carretera, que es el peaje sombra, señores, que cuando comienza a dilucidarse eso las cosas que se verán ahí son eh, eh, eh, incomparables eh, y que la gente, eh, bueno, ya aquí nadie se sorprende de nada, pero habrán de crearse grandes sorpresas y Leonel Fernández comienza a tener enfrentamiento con Luis Abinader, con el gobierno de Luis Abinader, lo que le pone en dificultad el crecimiento y su, y su ascenso a la presidencia de la República en el 2024. Leonel Fernández se presume presidente y Luis le pone eh, sombra, sombra la en la carretera. la carretera. El tema <ríe> que tocó Ramón Antigua con nosotros en el día de hoy. ¿no?